Miren, entramos eh, con el pueblo, el pueblo y las llamadas 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con que se castiguen a los padres? A los padres. Sí, a los padres. Los padres van a ser castigados cuando corrijan a sus hijos. Eso es lo que dice ah, el okay. artículo. No es así. ¿Van a castigar a los padres? ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo. Cuando corrijan sí, a sus hijos. Claro, porque estamos. Eh. No, no, no, no, no. Ad actualmente el artículo ah, decía no. que no se consideraba maltrato cuando tú corregías a un hijo. Le daba una pela, un jalón de oreja, ¿eh? un correazo. Eso era permitido dentro de... Acuerdo con eso, ah, sí, pero el artículo no. Ya un niño, un niño, un niño tú lo haces así, oye. A un niño tú le haces así y le amaga. Y te van a llamar 911. Ahora, yo quiero que esos legisladores me digan, ¿qué plataforma tiene el Estado? ¿eh?, para garantizar, pero señores tenemos eh, eh, los feminicidios eh, al cuello y tenemos eh, casa de acogida, tenemos psicólogas, el Estado ha hecho un esfuerzo enorme y todavía se sigue ocurriendo y las mujeres se quejan porque el sistema no las protege ni la justicia ni la policía, entonces el Estado tiene la plataforma para que ahora estos niños en esta generación por cualquier quítame esta paja llaman a la policía y la policía le abre un expediente a los padres que, ojo, ojo, ahí están los teléfonos para que la gente pueda opinar. Ojo, estoy de acuerdo con esos padres abusadores azarosos sí, Roberto, que ponen, Roberto, Roberto, son azarosos, no, no, son padres no. que ponen a trabajar a sus hijos, que los maltratan física, verbal y emocionalmente. Pero hay que ver esa palabra es esa línea. Para este sí, porque esos, esos, esos padres... Eh, o sea, que maltratan a sus hijos Yo no estoy de acuerdo Ahora, corregir A esos padres que son padres y madres o sea, porque hay madres Que no son madres ni padres que son padres Pero hay otros, que es la mayoría Que sí velan por sus hijos que se, tra, que se levantan día a día Que quieren lo mejor para sus hijos Educación, techo, comida Lo protegen Dan la vida por sus hijos Pero también tienen derecho a corregirlo Pero pero, baja. pero en Estados Unidos eso no ha funcionado. Usted ha corregido, Roberto. Claro, pero vas bueno, acá, de Ajá, por Dios. Pero tú me lo, lo preguntas. De por Dios, ¿Se no. Se le nota. No, pero eh, ojo, ya mi hijo tiene 18 años. Cuando mi hijo cumplió los 16 años, yo me senté con él. Mira, papi, yo ahora voy a hablarte como un amigo, como un hombre. Yo no te voy a poner la mano. Tú eres más fuerte que yo. <risa> <risa> no, no. Y más grande. Yo, yo de aquí para adelante consejo lo que te doy. Consejo, consejo sobre consejo. Pero ya tú eres un adulto, ya tú tienes tu cédula, tú tu vaina, tú eres un adulto, ¿tú ves? Porque también son etapas. ¿A los 18 no era, Robert. No, pues yo hablé con él a los 16, ah. ya a los 16, ya tiene 18, pero desde los 16, porque tú no puedes hablar a los 18, ya yo lo iba modificando, o sea, a, a, adecuando. Pero mientras era niño, no, mientras era niño en mi casa, eh, bueno, si me está viendo mi hijo, sabe, no. Una vez se iba a tirar por el, por el balcón, que no tenía hierro, le di una pela. ¿Que se iba sol... a tirar de sí. dónde? Sí, se iba a tirar, Roberto? Claro, yo vivo en un quinto piso y el balcón no tenía lo, la, la, la verja. Ay, Dios Recién Dios comprado Dios Dios el Dios. apartamento. Y el muchacho, al fin, tenía como uno, alguno, tenía como algunos ya dos, tres años, como cuatro años, se encaramó y me llamó la vecina y yo arranqué para allá de una pela. ¿Y no te moriste en el camino que, de susto? Que, que todavía el sol de hoy, él lo piensa dos veces para entrar al balcón, al sol de hoy. Usted no se murió se en el camino, murió. Roberto. No, no me morí porque no se tiró. Vamos <risa> a abrir los <el> teléfonos, <risa> 809-725-0505. Este es un tema delicado. Qué fuerte, muy pero fuerte. yo quiero escuchar a los padres. De, de, de verdad, de verdad. Creo que los legisladores lo hicieron a priori. Yo, yo quiero ver la opinión de, de, de, de nuestro muchacho. ¿De quién? De Blacky, de Pedro. Tiene un muchacho. No, Blacky todavía no tiene. Blacky tiene un muchacho, Blacky es un señorito todavía. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Quién? Ah, dice ah que dice que no le, le da... que no está Blackie. de acuerdo. Pero que no tiene hijos. ¿A quién le va a dar? Blackie, tiene hijos ah, o no? ¿A quién le va a dar Blacky ah, si que no, no tiene, tiene hijos? So, el que Dios no le da hijos, ¿le da sobrinos? ¿Eh? No, pero el sobrino... No, ahí no. Hey, el sobrino tú no puedes dar. No, espérate, ahí es diferente. Ahí, ahí es diferente. Tú no puedes corregir, tú puedes corregir, pero pues no puedes eh, corregir con el, el, el, eh, con el... Me recordé ahora que te lo iba a decir. Por ejemplo, mira, el hijo mío... Que casi lo Mira, matan, ni una el hijo mío, le garantizo a ustedes que va a usar esta siguiente disyuntiva con sus hijos, que van a ser mis nietos. Ajá. Y Dios me, me dé salud y larga vida a él y a mí para poder disfrutar a mis nietos. Yo le decía al hijo mío, siendo pequeño, papi, ¿qué tú quieres? ¿El método moderno o el método antiguo? Sí, yo le decía así al hijo mío, con dos, con ocho años, nueve, de años. ¿Qué tú quieres? ¿El método moderno o el método antiguo? Entonces, ¿cuál es el método moderno? A ver. Mi idea. El, dígalo, el método moderno es hablar, conversar, ¿tú ves? Y yo no lo ponía la mano. Y el, el método moderno. El método antiguo. ¡Fuépete, fuépete, fuépete! ¡Su pela! Nunca elegí el antiguo. ¿Eh? Nunca elegí el antiguo. No, porque yo le decía, entonces él se iba por el método moderno. Ahora, yo le decía, si fallaste en el método moderno, no queda el método antiguo. Así que tú sabes, pues, y así, ocho segundos de la sistematizada. ¿Eh? Que la voy a usar cuando tenga hijos. Ah, yo te recomiendo que la use. Y a todos los padres les recomiendo. Usted le explica, mira, el método moderno es hablar, conversar, si que hay un psicólogo, vamos, tú, ves, tú le das la oportunidad que se explique, todo bien. Es el método moderno. Ahora el método antiguo, si falló el moderno es fui piti, su pela con su correa. Ahora usted le da usted, usted le da por la, pierna, por la pierna, por la piernecita, por el bracito. Nunca por la cabeza. Yo a veces le daba mi cocotazo, pero Ay, la vaya, mamá va. en eso tiene razón porque siempre me corregía que no le de por la... De eh, verdad, por la cabecita no. Usted la no, no, por la cabeza Por aquí. No. Sí, pues yo daba su cocotazo. Y sí, por hay la una espalda, una. por favor. Roberto, sí. Hay algo, hay cosas que se han ido perdiendo. Ahora, esa chancleta, Samurai <risa> es clásica. Voladora. Mántesela atrás, la chancleta. Voladora. <risa> Roberto, Roberto, ah, Roberto ah, hay cosas hay cosa, hay cosa que se han ido perdiendo. ¿Eh? Hay cosas que se han ido perdiendo. Sí. sí, porque antes, en vez de agarrar la correa, Agarraban una barra, siempre en los patios de la casa, la barra bueno, de guayaba. Mira, eh, una barra de tamarindo no faltaba. Yo la probé. ¿Y la de guayaba. Y sí. la de guayaba y también una que ustedes no no no no no saben. La de guayaba saben. elástica. No, no, no. La de la la guay, la la, la, la pera de de Ay Dios. Que Dios, esa Dios. Era cómo Como se lo cogían babarre para, para A, mí, sí, no, a mí me amenazaban con y, eso, pero no, nunca a mí me, me llegaron, llegaron mi camino. abuela. Mira, Roberto, mira, yo, si yo te digo que yo recuerdo la última vez que a mí me y dieron una vela. mira que yo no era bueno. Yo no Roberto, me acuerdo. A mí nunca. No, Roberto, no. Roberto. A mí no. Roberto, a mí me recuerda. Los abuelos tu míos. Habla. Los abuelos mira, míos. Eh, los abuelos Ajá. míos. Dí di que, di que, di que, esos muchachos hay que pintarle los ramalazos. Por ejemplo, ¿qué van a hacer nuestros profesores? Tú sabes una de las causas por qué los profesores se han convertido en una de las profesiones con riesgo ya, que entra en las profesiones riesgosas en Estados Unidos, precisamente porque los niños no respetan a los profesores. Señores, ¿eh? Yo recuerdo esa tiza clásica. ¿Están <risa> mandando su tiza? ¿Quién? Ay, <risa> ¿Y el borrador? Yo tengo una profesora, se llamaba borrador? En Paz de el vita ¿Y el borrador? ¿Eh? El borrador. No, el borrador. A, mí me, a mí me mandan mi tizazos. ¿Y mis reglas? ¿Páquete? ¿Y el borrador no? ¿El borrador no? el borrador con la tiza. Las reglas, no, las reglas, pájate. Sí. Bueno, a mí ningún profesor pues, señor, se y, Ay, y es jalón de oreja. ¿También? Ay. <risa> y eso, que yo era un niño bueno. ¿eh? Ah, ah, no. No, sí, ah, pero pues sí. yo me imagino. Co, lo, como él está describiendo. Lo que pasa es que yo tú, siempre Alberto, he sido. yo usted soy usted una niña buena, porque a mí no me, me da Es que tú no tuviste esa etapa, tú no, te eh, perdiste esa etapa aquí, en tu vida. ¿Eh? Aquí, tú, tú todavía no has vivido. Sí, sí lo que eh, tenemos ya manichas, 8, 0, 725-0505. No, Ahí está fue el título del tema. ¿Está usted de acuerdo? Este es un tema que, eh, volviendo a decir la palabra, que la gente quizás se, se va eh, eh, a poner media tímida para llamar, porque es muy delicado. Los padres modernos hoy en día van forzados. Van forzados. Imagínense yo que estoy en la transición. De lo digital a la, a la alta definición, a los baby Babyface, a los Z, a la Milenio. No hay Dios. O sea, mío. es difícil. Ni yo Luis. ¿Eh? Es difícil. Ahora, la generación de Videlki, que todavía no tiene hijos. No, no, no, no, no. ya, ya llevo esforzada y no tengo hijos, ah, Roberto. Ya eh, ya la ya generación de, de Luis, pónganse los pantalones. Da Ey, pónganse los pantalones. Con que yo estoy bien. No, no, es con los hijos, cuando tú tengas tus hijos. Ah, no, no, yo sabía. Los hijos tuyos van, van a ser una generación. No, yo yo tengo una buena frase. Ajá. Sí. Ajá. ajá. Sí, yo le voy a dar. Ay, <risa> yo... <risa> en esta. Esta una sí buena. ¿Cuál es la frase? Yo le voy a dar <risa> muchos besos y abrazos, <risa> pero también mucho fotos. Ajá, Un tipo que vaya bien los hijos. No, no, así no, así no. No, no, así no, así no. Esos hijos, Dios te libre. Porque, reitero, ahorita fuera del área hablábamos. Ahora, hay niños ah, que son. Roberto, mira, ah, un ahora, método, hay ahora, un ahora, método Roberto. que yo sé que funciona. Quítele la table. Quítele lo que le gusta. Ay, Esos son la table. Claro. Pelean. Tablet. Que pelee. Oye, las Por rompeme. mí se puede ¿tú? desangrar. Y si la rompe, no le compro. Ya eh, mía, tú tienes hijos. ¿Dónde las, Roberto? ¿Dónde la Roberto? Que el teléfono Pero un minuto a veces, Roberto. <risa> Roberto, hay <risa> otra cosa. Eh, Fíjense, usted mencionaba Estados Unidos y esto me hace recordar. A que uno tiene persona no viajeros que, que le cuentan eh, eh, ah, tipo de historia y eso mismo todo el mundo dice eso que allá que tú le pones la mano a un muchacho que se llama la policía dice el mío no se atreve a llamar el mío no se atreve yo, a, a nada. y él lo sabe porque nosotros venimos de aquí y él tiene que comportarse como como una persona a, eh, eh, adecuada, él tiene que tener educación, y eso es lo que yo he sembrado en él. Educación, si yo le digo, papi, mira, ya tú eres un joven, tú vas a salir de donde tu amiguito, sí a qué hora te paso a recoger a las 9, a las 8 y 50, ya yo estoy abajo. Para cuando den las 9, y sabe que tiene sí, que pero bajar. Pero que, espérate, ahí, ahí pero, espérate pero espérate, pero espérate. Ahí que ve el asunto. Son las 9 y 10 Y el muchacho no ha salido. Hmm. Y él lo llama. ¿Y dónde tú estás? Ah, que salí, que compré una cosa. Usted tenía que llamarme. Porque yo para sea, eso yo estoy aquí. Entonces, eso ¿qué, eso es entonces que no ¿qué pasa pena, con eso? Pues llamaba, pasa con si eso? Me él me desobedeció. Ah. Él no fue obediente. Y él abusó de mi confianza. Porque, como dicen muchos padres, o bueno, así, así dice el mío, y yo soy ya hace rato mayor de edad, mientras yo viva con él, yo tengo que acatarme a sus normas y, su y, y, y a sus reglas. Sí, pero mira mira lo que pasa. Ahí es, una, es algo de doble vía. Por ejemplo, el padre, yo siempre he tenido ese criterio, tiene que cumplir. Y también tiene que tener su responsabilidad, porque hay padres Ah, pues, no, tú, pues yo te paso a buscar A las 9, y son las 12 de la noche Y el papá no lo ha ido a buscar Ay, ahí pues Hay, hay, hay, hay otra problema, problema Entonces hay padres, pues, entonces después el padre quiere exigir Respeto, En ese aspecto usted tiene que ganarse Pero respeto. En el, Pero nosotros, me... nosotros este, los hijos, hablo desde la perspectiva de hijos, porque como tú bien has dicho, yo también yo no tengo niños aún. Entonces, nosotros como hijos tenemos que acatar las reglas y tenemos que llamar a nuestros padres y nos vamos a mover de un lugar a otro. A mí no me daban pena cuando yo era adolescente en el colegio, porque yo cuando me iba a salir con mis amigas o mis amigos, tenía que hacer cualquier proyecto, si me iba a mover de la casa de uno de ellos, yo llamaba y decía, mami o oh, papi, yo me voy a mover chichu, a mamá, tal lugar. Chichu, Exactamente, Ay, todavía lo digo así. Y mira Roberto, eso, yo tenía 19 años y mi papá me dice la, fue, decía la niña todavía. Roberto, ella. pero con respecto a, a lo que te quiero dejar dicho es que aunque él reside en Estados Unidos, en ese entonces él no tenía que ver que Estados Unidos, que leyes, que cosas. La, la regla en mi casa la pongo yo. Sí. Pero y él lo hacía, él lo hacía mod, moderadamente, no, porque no hay... nos estamos yendo a que, atención con esto, todo el público, no es excederse, como dice Roberto, si usted va a oh. dar un pequeño castigo, o usted va a, a tratar de que, de no que se ha buscado, la, o sea, ha buscado la manera, como dice Roberto, con una correa, lo que sea, que con una chancleta, por los pies, solamente para que él tome vaya tomando conciencia de que esa acción que tomó no se haga, pero si eres muy permisivo, ahí y como no tú dices, que, mira, pasa una juventud con toda y, esta delincuencia eso, Luis, que hacen lo que quiera. No hacen todos los niños. No, no, no, no. Porque hay niños que son cabezuces, que son <risa> bellacos, <Cabezuse. no, risa> que, todo es que, que son, es <risa> Hay ¿Eh? niños eh, que son muy, sí. muy sí, imperativos. Sí, sí, sí. Hay, hay <risa> otros que son en término medio. Entonces, dependiendo de la personalidad de tus hijos, que tú tienes que conocer una, a tus hijos. El próximo jueves, yo creo que ese sería un buen tema con nuestra psicóloga con de psicóloga. planta. Roberto. Ese ah, es el tema. Eh,